Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día a la taberna Y hoy volvemos a nuestra misión en Marte Estamos aquí, bueno, encontramos como ya, ya pudisteis ver el otro día Encontramos agua en Marte, entonces, ¿qué ocurre ahora? Uy, perdón, a ver, nos acercamos, vale, entonces, ahora el problema está en Necesitamos extraer el agua, ¿cómo extraemos el agua? Con... ¿Dónde está? Ah, vale, vale, aquí ¿Vale? Con el extractor de agua Entonces, el extractor de agua, ¿qué nos pasa? Estamos muy lejos de un... De un... Bueno, de una zona de comando de drones Para construirlo aquí Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería una solución viable? Sería o lanzar el cohete Pero necesitamos... Eh... Combustible y para construir O sea, para crear combustible para construir combustibles ¿sabes? Necesitamos esto que resulta que produce combustible a partir de agua Conclusión Estamos jodidos Entonces Como tiene pinta ¿Ves? Entonces no podemos Eh o sea, no, no tenemos un control o un controlador de drones cercano. Porque con este, el ERC el del transporte, no podemos eh, ir a buscar agua. Con este no, podemos recolectar de todo menos agua. Y, eh, nada. O sea, literalmente, estamos en un punto muerto que no va a avanzar. Así que, tristemente, vamos dar por perdida la misión y vamos a comenzar de nuevo con lo que ya sabemos no nos vamos a quedar sin explorar Marte como toca entonces vamos a ir al menú o oh, podemos reiniciar el mapa espérate sí Vale. es que aquí lo importante es porque en el primero no sé si tenemos la información o oh, en el primer lanzamiento Si nos la pone desde el principio, estupendo Vale, vale, vale, maravilloso Vale, y nuestro primer deploy sí o sí va a ser este Water... Sí que te lo pone, eh Vale, vale, y en este No vamos a tener, vale, material Ok, pues nada, vamos a lanzarnos Aquí Porque no podemos hacer nada más Ok, perfecto Vale, no, y esta es la zona Que hay explorada y no hay más O sea, no te puedes ir a otra zona Vale, vamos a ir a ir Arrancando ya las investigaciones Los hubs de control Vale, vamos a meter este. Ok, venga. Ya, está, ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Bueno, a lo mejor hubiera sido lo más óptimo meter esto directamente. Vale, bueno vale vamos a hacer que recoja los con los ruta de transporte aquí está bien que me recoja metales y que me los traiga aquí vale estupendo vale ahora vamos a bueno vamos a darle un poquito de calor aquí vamos a construir lo primero primero un poquito de energía eso va a ser indispensable Venga vamos Ahora vamos a encolar también para la construcción ¿Dónde está? Aquí El, el, el extractor de cemento De gravilla, de piedras llámalo X Es que este genera un montón de energía Por si acaso no lo vamos a a utilizar por el momento, vale, a ver, esto lo podemos cablear sí, vamos a tener que llevar aquí la energía vale, así ya está, listo venga esos drones claro, no está funcionando porque le falta la energía esto lo tenemos recogiendo en un principio sí Ay no. Bueno, pues para allá. Vale, a ver, es verdad los depósitos, los depósitos, que eso se nos ha pasado. ¿Ahí dónde está? ¿Dónde está aquí? Vale, un universal. Bueno, vamos a meter unos cuantos universales. Dos, sí, ya me di cuenta. Y esto Eso es El drone hoop Va, Bueno, ahora sí Eso lo sacaremos también hacia adelante Uy, ¿por qué no viene Ninguno a construir? Ah, porque no tenemos los Materiales necesarios No tenemos Ah, porque me falta concreto Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, a ver Vale, esto que sí no nos cuesta Vale, eso es, ahí, ahí, que hay que aprovechar espacio Vale Y para esto sí que tenemos material Vale, vamos a meter el drone Hub que nos piden Exacto Vamos a ponerlo como más... Ah, sector inexplorado, tú. Vale, venga, aquí está bien. Venga. Que vayamos produciendo un poquito de energía, que hay que darle calor y dejar esto bien preparado. Eso es, ahí estamos. Perfecto, perfecto. Vale, y hay que poner los acumuladores de energía. Vale, por no reventar la granja de o el espacio de, de la granja, vamos a ponernos por aquí al fin y al cabo, en cualquier sitio que estén acumulando energía nos vale o sea que tampoco me preocupa uh. no, espérate, espérate vale ah, vale, la la roca es este Weight Rock. Vale, vamos a poner aquí también un. Vale. Para la. La piedra que no nos valga. Que la pongamos ahí. Ok. Ay, oh, por qué no venimos a construir esto? ¿No estamos sacando aún? Ay, Claro, y solo funciona de día, porque no... Bueno, bueno, hay que dejarlo funcionar un tiempo y ya está. Venga esos drones, ¿dónde están? Necesitamos una estación de recarga, puede ser. Para los drones. ¿Me va a dar a mí en la nariz? Que sí vale el G8 vale tenemos que ir a por este bueno ahora lo lo escanearemos que se va a ser nuestro segundo nuestro segundo bloque eso va a ser muy importante y lo vamos a notar un montón vale una torre de sensores Vale, me parece correcto. Vale, vamos a plantar aquí, esto está bien. Vamos a plantar también aquí, vale, estaciones de carga de drones. Una... Aprovechamos también el... Vale, con dos estaciones de carga de drones está bien. Que al fin y al cabo con esto... Es que aquí ya vamos sobre roda. Porque ya, ya hemos aprendido producción de agua, Vale. Vale, o sea, literalmente Era lo que necesitábamos saber en ese momento No lo hicimos, pues por alguna razón Pero la clave, o sea, la clave va a estar aquí Cuando desbloqueemos ese Porque no hay más agua alrededor Es que eso es un problemón Ay, perdón Ahora No hay, no hay agua, no hay agua es que haciéndoles así pasando rápidamente por encima Metales No, el la única zona donde hay agua es allí Sí Sí, 100% Es que eso es súper importante y fue algo que liamos con el... Ay, qué manía a ver, uh, vale. Vale, nue un nuevo telescopio ha lanzado un scan del cosmos desde un punto más lejano que Marte. La compañía tras del telescopio se ha asociado con tu sponsor para compartir. El, digamos el, el gasto financiero del, del lanzamiento Nuestro sponsor No quiere perder la oportunidad De, de involucrarse en este proyecto ambicioso Dice que separar Del launch supply pod Vale, o sea que nos puede enviar como un, un paquete con cosas De lo que elijamos Vale, que nos traigan un transporte extra oh. Vale, nos lo van a traer ¿Dónde cae esto? a ¿dónde le queramos nosotros? ¿Aquí? O sea, ¿lo podemos meter lejos? Un explorer sector no tenemos. Esto no está explorado, chico. No te creo. Aún no hemos explorado este. Uf, está tardando. Vale, pues vamos a meter una de esta aquí. Vale, que hemos sacado el agua. Perfecto. Y ahora que eso está explorado, podemos lanzar esto aquí. Me dirá que está muy lejos. Así que te deja, ¿eh? Vale. Nah, no pasa nada, lo vamos a sacar por aquí Que caiga y ya está Ya en su momento si es necesario Lo devolveremos ya luego a la tierra Ojo, ahí va, que se va a caer ahí Por los siglos de los siglos Vale, pues nada Nosotros ale, a recoger Recoge todo Y lo aquí Vale, estupendo este está lleno Sí, ah, bien, bien, funciona bien la extracción de energía Vale, perfecto Vamos a meter más extracción de energía Quiero esto funcionando a tope Vale, una vez a ver Cuando ya exploremos esto Que saquemos la investigación para adelante Ya veremos a ver cómo lo gestionamos eh, Vale, puedes ayudar aquí A nuestro compañero Todo Y me lo traes aquí Vale, entiendo que este está cargando No, no está cargando nada Vale, es que con esto Se van a buscar Bueno, con que nos traigan cualquier cosita está bien Vale, sí, que aunque muevan las piedras Eso que nos hemos llevado Vale. Nah, esta zona está ya funcionando perfectamente. Ok. Sí, y los drones van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Vale, vamos a sacar... ¡Ojo! Ah, vale, ya no tenemos más que... Más para explorar. Vale, vamos a ir investigando zonas cercanas aquí que nos sirvan. Vale, por ejemplo... Y, buf, aquí también. Vale, aquí las vamos a sacar con... Uh, vale, ay, perdón. Vale, vale. Pues nada, ahora el siguiente. Vamos a dejar esta base apañada y ya en el siguiente, en el siguiente capítulo nos iremos para allá. Que quiero, o sea, quiero sacarle todo lo posible a esta base. Vale, venga, turbinas de viento, es así. Ah, no, desaproveché el espacio Muy mal Oh, y ahora esto se queda feísimo Vale, bueno, lecciones aprendidas Vamos a plantar otra Esta, vale, así, ah, está bien Ok Vale y esto al fin y al cabo lo sigues extendiendo y con esto generas una cantidad de energía brutal. Claro, esto va a estar siempre cargado porque el consumo que tenemos ahora mismo es mínimo. Por no decir nulo casi. Vale. ¿Esto lo podemos desmantelar? Vale, perfecto. Perfecto. ¿Los drones dónde tienen la batería? ¿Se ve? Aquí. Uh, es verdad. Vale, como probablemente vayamos a ir aumentando periódicamente. Upa, vale, auto guardado. Vayamos a ir aumentando periódicamente el. Bueno, la, la capacidad que tenemos de drones. Y como es barato, vamos a ir añadiendo por aquí. Oh, podemos aprovechar para colocarlos aquí. No sé. A ver, son espacios literalmente muertos para nosotros que no podemos aprovechar. Si se cargan de energía es maravilloso. Uh, vale, perfecto. Perfecto, vale. Estaciones de carga de drones es un buen candidato para rellenar por si nos quedamos sin... ¿Por qué las acumulan aquí? Las, ¿Los...? Desechos de piedra, en serio, no entiendo. Porque los drones. <risa> los pobres drones están volviendo locos a pasear y la llevan aquí. Espérate, cárgame cualquier cosa, lo que sea. Y descárgamelo. A ver si yo le digo que me lo des. ¡Oh! Ah, vale. Vamos a irnos un poquito más lejos. Vale, vente aquí, cógeme lo que sea y depósítalo aquí, literalmente. Y tú que estás parado, a ver, vamos a ir a otro lugar. Tráeme lo que sea y depósítamelo aquí. Puedes. Oh, vale, entonces me lo traigo, lo traigo aquí y ya los drones lo distribuyen donde lo tengan que distribuir. Vale, vale, vale, vale. Estamos aprendiendo cositas esto no está aún completado. Mm, esto no es demasiado bueno. Es que depende del resto de cosas. Habría que... Lo tendríamos que ver. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, hemos descubierto... Hemos descubierto bastante, bastante cómo funciona exactamente... A ver, ponme el foco aquí. Vale. si aquí no hay nada vamos a buscar en otro sitio... Lo que sea, y me lo traes aquí. A ver si encontramos algo. Estaría bien que la respuesta sea: Sí, hemos encontrado algo. No, vale, ok. Pues nada, siguiente sitio. Lo que sea, y me lo traes aquí. Vale, vale, nada. Resources are low. Uh. Vale, ok, pues yo creo que va a tocar preparar el lanzamiento del segundo cohete. Y así no nos esperamos al siguiente capítulo y lo dejamos ya todo montadito. Vale, vale, ok, vamos a pedir el cohete: un cargo rock. Vale, ¿qué queremos traer? El explorador. Es que el RC Explorer es una pasada. Vale, vamos a traernos el Explorer. Vale, que esto está. Esto está muy bien. El Explorer mola muchísimo. Vale, a ver, vamos a traernos. Polímeros, vale. Sí, todo esto, Orbital Proofs, nos da igual. Nos da igual. Podemos traernos... El Commander estaría muy bien. ¿Nos cabe? Sí, vale, nos hemos traído un Commander. Y además de ello, ¿qué nos vamos a traer? Vamos a cargarlo arbitrariamente. Con piezas de este estilo hasta que no podamos Vale, ok El Hyperion 2 Vamos a lanzarlo Vale, ok, y nada Hacemos tiempo hasta que llegue Me parece perfecto A ver si encuentra No encuentra restos de nada el pobre Es que esta zona va a estar genial Para venir aquí Eh, tráeme lo que sea Y aquí, a ver si encuentra algo Este que está cargando Vale, este está cargando metales Vale, no, vamos a guardar la energía Sí, vamos a guardarnos Ojo Ah, vale, que no tenemos Ninguna zona más para explorar Vale, vamos a proceder a ir limpiando estas zonas. ¡Hola! El misil. O el misil, meteorito. Pensaba que era un misil. Vale. Vale, vale, vale. Nada, ahora hacer tiempo. Uh, ¿tiene un heavy load. No sé qué era eso. No tenemos.. ¿Qué vamos a hacer con todas estas rocas? Es que tenemos a todos los drones O sea, los transportes parados Vale, a ver si encontramos algo por ahí O sea, ya Es buscar y ya está Creo que son literalmente zonas inexploradas para mí aún en el mapa. nada estamos súper bien. O sea, la nave va... O sea, la, la nave, nuestra colonia está súper bien. ¿Qué es esto? Estos son polímeros, ¿vale? Mantenimiento 0,4. Este, vale, entonces entiendo que estas de la zona superior son las básicas, básicas... Que, que las produces. Y estas... Probablemente necesites... Eh... Iba a decir cosas, pero obvio. Es que esto va a ser un poquito peliagudo. Podemos ponerlo aquí. ¡Oh, maravilloso! Es que ponerlo aquí y que los drones no lleguen... Me parecería muy feo. Vale, vamos a aterrizar ahí, yo creo que sí que vamos a llegar Vale, por lo menos a una, luego pondremos el centro de... Y tenemos aquí el concreto y todo, pero por lo menos a agua llegamos Vale, perfecto, además tenemos el... Vale, el explorer Venga, buen trabajo, chico Ahora ¿Podemos desviar drones, unos cuantos drones hacia allá? Uy ¿Cómo hago la reasignación de los drones? Sí. No active research. Research complete. Anomaly analyzed. Milestone achieved. Vale, podemos prefabricar cuatro drones. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, entonces que entiendo que ahora desde aquí... Uy, uy, uy, uy. uy. Vale, empaquetamos cinco drones. H, ah, vale, okay, ahora sí. Vale, vamos a darle a estos drones lo que necesitan, que es... Vamos a construir energía, vamos a construir... No, es que este, el mantenimiento que tiene, está muy feo. Vale, vamos a tratar de aprovechar aquí todo el espacio posible. Vale, vamos a sacar primero que todo, primero que todo, el extractor de agua. Vale. Aquí estamos bien. Vale, sí. Aquí estamos bien. Segundo que todo. Vale, sí que tenemos para poder sacarlo. Vale, vamos a construirle al lado, al lado... ...un acumulador de agua. Me parece perfecto. Además, vamos a construir aquí... ...paneles solares. Vale, vamos a hacer la granja de paneles solares. Uno... Todos. Aquí cabe, maravilloso. Vale. Y una vez tengamos la granja de paneles solares, vale. Todo esto lo cableamos. Vale, uy, aquí se puede. Sí, perfecto. Vale, aquí me cabe otro. Venga. A trabajar. Uy, uy, uy, uy. A ver si nos acumulan las cosas. Podemos asignarlos aquí. chicos oh, vale, wait tengo que poner Uf, vale, hay que, tenemos que poner depósitos vale, hay que aprovechar los huequecitos que tengamos por ahí, vale, aquí está bien luego, aquí está bien aquí está bien y aquí está bien vale, vamos a traernos Ah, bueno, el explorer. Vamos a ir escaneando anomalías. Además de esto, vamos a irnos a las búsquedas. ¿O Ok, hemos sacado. Uh, ¿esto qué es? Ah, vale, sí, esta ya la teníamos más o menos encontrada. La producción de oxígeno aumenta. Como nos vamos a horas de energía, vamos a sacar este. Que nos aumenta la producción de todo, pero aumenta el consumo de energía. Ok, con eso más o menos estamos aparte. Vale, vale, vale, vale, vale. Oh, el R de transporte este, oh, lo ha pillado la tormenta arena. Vale, vale, vale, vale, vente aquí, vente aquí. sí, pero no podemos aún sacar vale, vamos a explorar más zonas, vamos a poner todo esto en orden vale, ok vale, están dejando, los drones están empezando a trabajar y están dejando todo lo que hemos traído, vale, necesito este RC Transport que venga aquí y que nos empiece a recolectar Vale, que traiga lo que sea aquí Lo que sea Y que me lo devuelva aquí Vale, o sea, esto es un primer paso Ok Ahora, lo que no tiene que pasar es Que lo reviente una tormenta ¿Dónde estás? Ah, vale, vale, vale, vale Vale vale vale Vamos hacia un futuro mejor Así que, tal y como está Que ya, estamos, ya tenemos preparada nuestra expansión de base Claro, una vez tengamos esto Vamos a esperarnos y, y lo vemos Que en cuanto... Recoja los primeros. Mirarlo, mirarlo, mirarlo. A ver, ¿qué me vas a recoger, champion? ¡Ay, ay! En cuanto recoja los primeros metales y los deje aquí, ¡bum! Vamos a empezar a construir todo esto. Y ya con eso, eh. Podemos hacer, bueno, pirguerías, maravillas. Vale, ok. ¡Ay, no podemos construir más hacia allá! No. ¡Uh! Vale Vale, esto es lo de lo que hemos visto del telescopio Hay que... Vale, entonces tenemos un objetivo que tenemos que analizar uh. Vale Vale, pues vamos a meter esta Aunque nos va a costar la vida Vale, vamos a meter la siguiente esta para aumentar la producción de... De, de recursos O de, de investigación Y ya luego encolamos esa Perfecto, vale Venga, venga, campeón Danos lo que necesitamos Vale, nada, y en cuanto tengamos eso Ya va a ir todo viento en popa Esto está bien El explorador está aquí parado Por qué razón, vente para acá Venga, la anomalía, que, hay que ir, tenemos que ir sacando cositas. Venga. Oh, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ah, no, ahí del otro lado a buscarlo. Ahí es que no quiero cerrar el capítulo sin que veamos eso. Venga, campeón. Un edificio que no está trabajando. ¿Por qué razón? Ah, porque nos falta mantenimiento Y aquí, ¿por qué razón? A porque faltan drones que lo trabajen mm -hmm. Vale Ahora, ¿veis? Ya, ya va saliendo todo, ya va saliendo todo que sea y me lo traes aquí no sé si encontrará algo pero bueno bueno lo veremos vale ya está empezando a funcionar esto o ya va a empezar a funcionar esto epa nos falta aquí un poquito de cable ¿Por qué no conectado? A un consumidor. Vale, vale, vale, vale, vale. Eh, eh, eh. ¿Por qué no podemos construir esto exactamente? Ah, porque nos falta concreto. Vale Uf, la, la, de, la de hierro que nos vamos a dejar Vale Construyendo esto Vale, ok Vale, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Que ya esto marcha viento en popa Así que nada Construiremos el próximo capítulo. Empezaremos a producir agua. Y miraremos a ver de... A ser posible sacar la primera... Uy, chico, ¿por qué no estás aquí? Ah, vale, ahora. Vale, y miraremos de sacar ya la... la bueno, la primera extractora de... O, o, o la primera fábrica de combustible para recargar los cohetes y poder empezar ya el flujo de idas y venidas a, a la Tierra. Así que nada, eso ha sido todo por hoy y lo de siempre. Espero si que os haya gustado el capítulo, seguidnos en Twitter, que estamos en eh, los dos en la descripción, tanto Kiwi como, como el mío, que van a estar eh, ahí en la descripción, que comentamos un poquito de todo normalmente. También